Y les invito a que hagamos tres respiraciones para ir volviendo nuestra mente y nuestro cuerpo a un estado de tranquilidad. Pues vamos a inhalar en tres cuentas. Vamos a retener dos cuentas y vamos a exhalar por la nariz en tres cuentas. Vamos. Inhalo. Uno dos, tres, sostengo, uno, dos, exhalo, uno, dos, tres, inhalo, uno, dos, tres, sostengo, dos, exhalo, uno, dos, tres, última vez, inhalo, 1, 2, 3, sostengo, 1, 2, exhalo, 1, 2, 3. Ahora, de forma natural, quisiera que ustedes piensen, si tuvieran que llevarse algo dentro de ustedes por la eternidad, algo que quisiera que les acompañe todo el tiempo. Desde que ustedes entraron a este cuerpo, salieron por un vientre, muy bebés, y que continuaron su vida de infancia, de adolescencia y más allá. Y todavía más allá después, aún de dejar este cuerpo, si pudieran escoger algo que los acompañe durante toda esa trayectoria, desde bebé y hasta más allá, ¿qué quisieran que les acompañe? Que esté siempre dentro de ustedes. Que quisieran que fuera eterno dentro de ustedes? Posiblemente lo que acabamos de pensar es algo que no es físico. Es un sentimiento de alegría, de amor, serenidad, sabiduría. ¿Y qué tal si eso siempre ha estado en nosotros? ¿Qué tal si todo eso que quiero que me acompañe eternamente, Siempre ha estado en mi ser, en el alma, en esta pequeña esfera de energía pura que está dentro de este cuerpo. ¿Qué tal si el alma tiene guardado todo aquello que he buscado afuera pero siempre estuvo en mí ¿Cómo sería darme cuenta de que hay una parte de mí que no puedo sentir con los medios físicos, por lo que tengo que hacer silencio para sentir esa parte de mí que atesora la eternidad. Sentir cada vez más profundo. Que todo se aquieta. Que ya no hay influencia del cambio y el movimiento externo. Porque ahora voy a ir hacia adentro a sentir lo que atesora el alma en ella. El alma esa energía viva y el alma viaja cada segundo, a veces en el plano físico y a veces más allá de este cuerpo. Aún estando en este cuerpo, yo no soy el cuerpo, el cuerpo es un traje prestado por la Madre Tierra, es un traje al que agradezco, agradezco que puedo percibir esta realidad hermosa, la realidad del mundo, de la naturaleza. Agradezco a los cinco elementos, el agua, el aire, todo lo que me ha dado la naturaleza, mientras el alma ha estado en este viaje en esta dimensión física. Y con gratitud también, aprecio a todas las almas con las que he tenido contacto mientras he estado en este plano físico. tantas personas desde que estoy muy pequeña o pequeño hasta ahora con gratitud aprecio a los que han estado más cerca a los que hemos compartido También tengo gratitud por los lugares en los que he aprendido. Esos lugares donde he descubierto cosas nuevas. Lugares donde he vivido. Tanto que agradecer en este plano físico. Pero el alma, el ser en algún momento viajará más allá de este plano. Así que ahora voy a visualizar Como si hubiera una energía sutil, totalmente tranquila, que estuviera invocándome a ir más allá de esta hermosa naturaleza. gratitud hacia este cuerpo por unos momentos voy a visualizar que puedo ir más allá de este con alas de luz Como si yo empezara a llenarme de una energía transparente y mi cuerpo fuera un cuerpo de luz que está más allá de la gravedad de la tierra. Sin peso. Y viajo por encima de las nubes hacia un mundo de mucha paz. Voy dejando atrás todo. Aquí me doy cuenta que nada físico es mío. Yo soy un ser de luz libre un viajero eterno, no tengo maleta, no necesito maleta, todo está en mí, todo lo que importa lo atesoro en mí. Todo lo aprendido, todas las experiencias están en mí y esas se van conmigo. Y voy más allá del sonido. Entro a una dimensión tan pura, tan quieta, mi hogar de paz, mi hogar de absoluta tranquilidad, donde soy luz. Que me rodea esa energía pura que envuelve al ser y allí siento a esta luz especial que me invoca. Como un canto de amor que me llama a fundirme en el amor. La energía suave del alma suprema, de la fuente de paz. y me fundo en esos brazos sutiles que envuelven al alma limpiándola de todo pasado de todo cansancio de toda preocupación alimentando de luz alimentando de dicha a este ser eterno que soy yo necesito nada más aquí no tengo que pensar en nada ni en nadie wow ¡Qué maravilloso! descanso de total tranquilidad solo soy En este espacio se siente que ya no hay tiempo, es decir, aquí puedo estar un minuto o cien años Y es la misma experiencia de absoluta paz. en esos brazos de amor ilimitados del dulce alma suprema. Hacen que el alma sane eternamente cualquier trauma, Cualquier dolor y descanse es un estado tan sutil. Donde solo hay energía de paz todo alrededor de mí. Suavemente, habiendo recargado de esa energía elevada, suave mi ser, suavemente como si fuera una hoja de un árbol mecida por el viento, poco a poco. Salvo de ese espacio de energía de paz. Y voy entrando nuevamente a la dimensión de la naturaleza física. Vuelvo a percibir este maravilloso cuerpo en el que habito y entro en él muy tranquilamente regalándole esa energía que he traído de esta experiencia de eternidad le regalo a este cuerpo paz silencio Salud, tranquilidad, paz. Inhalo profundo, reconectándome con gratitud y sintiendo... Cómo hay armonía entre el alma y la materia. Cuido esta materia con paz. Inhalo profundo llenando o ser de paz. Om Sha. Om significa soy alma. Shanti es paz entonces recuerden siempre que hay algo eterno en todos nosotros hay algo que es, se atesora en lo profundo del ser que solo tengo que ir hacia mí y volver a ese estado original del nirvana del mundo del silencio de la paz para volver a sentir eso que está atesorado en una parte que es trascendente, que es el alma.